Bueno, saludos, en esta hora les quiero mostrar con qué archivo corregí el error que me sale, que parte el archivo MSPCRR100DLL eh, Este archivo, ese error lo corregí con un archivo que descargué de internet, no les muestro el error porque ya lo he corregido Y es con el siguiente archivo que vamos a descargar ahora y sigan los pasos tal cual como los voy a hacer eh, una vez eh, le den clic en el link que les dejará en la descripción del video les saldrá una página así, esperan los 5 segundos de publicidad esperamos los 5 segundos de publicidad así me salía el, el error eh, a la hora de abrir un archivo lo he descargado y ya no me ha vuelto a salir y yo hice lo, lo siguiente damos clic aquí en descargar como pueden ver ya la descarga ha comenzado ya termino prácticamente damos clic aquí en mostrar en carpeta o cerramos nos vamos a descargas y aquí está el archivo. Damos clic derecho. Extraer aquí. Una vez se haya extraído. Si su sistema operativo es de 32 bits, toman este. Si es de 64 bits, toman el de acá. Como nos enteramos si es de 64 o 32 bits. Damos clic derecho aquí en equipo propiedades. Y aquí miramos en, en, en donde dice sistema operativo. En mi caso es 64 bits. Entonces eh, una vez dado clic aquí clic derecho aquí y lo extraemos salen los dos archivos rar para volver a extraerlo en mi caso como es 64 bits le di clic derecho extraer aquí otra vez y me queda este archivo lo copio y me voy a equipo disco local C Windows bajamos y la carpeta que dice system32 pegamos aquí luego continuar mm, no me lo acepta porque ya ya lo he instalado como le he dicho luego nos vamos a la otra carpeta que se llama system eh, no sé mucho muy bien el inglés no sé cómo se llama pero es esta damos clic aquí y también pegamos aquí sale reemplazar porque el archivo ya está entonces no me lo acepta porque aquí me lo aceptó pero igual ahí ya está y así eh, se elimina ese error a la hora de ustedes ejecutar algún programa eso ha sido todo por hoy espero que lo